Pero ama yenyew para ni nemis y waun ni mañuse ne mejome ne chastultia. un tías y es anoyejion ne mas manque pampa y en la, la, la, la, la Pero ne mechila temelawak. Mas cual le para ne mejome tlanias? Pampa tlanias, chuahlas un Pero tlanias ne juan y cuastitlanis Y cualquiera si son me he que no me a dicho que las me ni ma que no me hueles que olchipawa ni ma que no me dios dicho que ni me las que no me he y que no me he dicho que a me he y que no me que ni ma y caquinol cuitis, ni maquin las la colmacas, pampa un diablo yo a y pañlla la y ecuas yo quitas la Ni mi actlino más mechilis, pero ne mejo a ni que jaman. Pero y son espíritu santo, y ejo a lemelawak casica machilis o entlemelawak, y no chmechilis, sano yejo itlamachilis y hechito es y tenga que este chino está no me son las la marcha y el más sacino chivas y el han hecho macas pampa que se les no con ni mamé chamacistis No y ayer no está no no y ayer que y el Juanica bonito y un Espíritu Santo que se les le no con ni mamé chamacistis sancho es en ni manque más a quien sancho escatika, o en que, pan panegyjoñaos campanemino que no trastolteáya, que no quito fue coquito, te, Suéscar tikayes tica Jesús y callejueame que tikayes que ni ni más o a Y pero más que nada más manas que, no hemos manáles no puede pasar que liste. Hicuá excesivo arriesgues sin yo un hora para no cocos. Pero hicuá que yo te la gaté hongoñer chindle, yo que no no coco, vamos y cabo sin y pa No he qui no chivas aman es pero no van igualas mechalitas. Ni más cualquen es muy hondo, zanó y espácies. Ni más lleva un paquelesley ya y match quiles. Y paón donáles chupitlas en hechistas dolcies que. Y que tlenen la volte. Ni me y que no No chiteen en elies que y que no Hasta aman ni me huame. Se heitlas engitlas y que no toca chim. Hasta tanica ni más engit para asidias ni muy la en las lámparas no me ejemplos, pero si son ejemplos, pero hay ejemplos, si hay ejemplos, si hay ejemplos, notas y ejemplos, ejemplos, si hay ejemplos, si hay ejemplos, Ni y, ne me huame, notaxin, la nejo y nemu pampa, pampa ni más ni menos todo lo que han hecho que he hecho y tecnotháchsin. Ni ma o iguala he pagado el altipacto. Ni ma gaman ni catejo ha sido el altipacto. Ni ma pañas y tecnotháchsin. Qué más oíen un machista cuando Aman qué más cualit tecnohnota son ejemplos. Aman tigmati he catejua tichmati no te la llamaj. Ni más poliuyeca y te la Pampa Tikmati, Kinon Semisla Toltisneki y Huakse Y Jehuaika Tiknes Toka y Kaotigualeo Dios. Jesús o Kemihli. La Ikung Amanendla Nel Toka, Tejiwala Wuntonahli, Nimansano Amanchin y Huakne Mehueme Nemoshecheloske. Karaseyas Asaka Nika, Nimanosel dininechka Pero no se Pampa Notazzi no no tiene mechile chile, para que se haga Pampa chile, para que no haga el chile, para que se haga el chile, para que no para que